Vamos a darle la bienvenida una vez más a nuestra Nutri. ¡Sí! ¡Hola, Sofi! Bienvenida, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Un gusto enorme recibirte de nuevo. Gracias. Muy Gracias. interesante el tema que nos trae hoy. Vamos a hacer un versus. Sí. Hambre real versus hambre emocional. Exacto. Vamos a establecer las diferencias, vamos a conocer de qué se trata. Pero ya, ¿viste? Empezamos a pensar uh -huh. en esas veces que estoy muy triste... Y como todo, en esas veces que estoy muy contento y también claro, tengo ganas de comer algo gula, rico. <ríe> la famosa gula que le decimos, ¿o no, Sofi Exactamente. Siempre eh, está bueno hacer como la diferenciación uh -huh. de cada uno. Uh -huh. sí. eh, tenemos, por un lado, el hambre real o fisiológica, que uh -huh. se llama, y por el otro, el hambre emocional. Bien. Eh, voy a empezar a explicar un poquito del hambre real, así más o menos vale. saben eh, de qué se trata. El hambre real se genera cuando... Hay una necesidad fisiológica en el organismo que crece poco a poco y es causada por la falta de ingesta de alimentos claro. que se genera durante mucho tiempo, durante uh -huh. varias horas. ¿Cada cuántas horas quizás es normal, Sofi, que aparezca ese hambre y real? Y puede ser cada tres horas, Ajá. Bien. dependiendo de, de si hemos hecho colaciones claro. eh, o cada cuánto hacemos la comida principal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, generalmente el cuerpo se manifiesta con distintos síntomas cuando hay hambre real. Sí. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, mareo, uh -huh. temblores uh -huh. en las piernas, o inclusive también a veces hipoglucemia, que es cuando se baja, eh, cuando, cuando hay una disminución del azúcar en sangre. Claro. Eh, de ahí viene el tema de mareos y temblores, ¿no? Uh -huh. Entonces el cuerpo se va a manifestar, vamos a saber cuándo hay hambre real, ¿no? Uh -huh. eh, acá la solución más importante es ir y comer y así satisfacer la necesidad de, de esta hambre fisiológica que presentamos, ¿sí? Uh -huh después pues, no nos olvidemos lo, lo más importante que hoy en día también con esto de la pandemia mucha gente ha estado ansiosa, uh -huh. eh, con mucho estrés con, o, o por la pérdida de seres queridos también el tema de, de, de estar triste y, y generalmente toman el alimento como compensatorio sí. de esta emoción que el, uh -huh. la otra vez estuvimos hablando. Sí, lo mencionamos. Entonces como su nombre lo indica está relacionado a distintas emociones desde ansiedad, angustia, enojo. Eh, tristeza, alegría en el caso por ejemplo de eh, una felicidad estamos ante una situación feliz ¿qué pasa en esa situación? el cerebro le informa al estómago mm. que no le importa que no tenga hambre real Ajá. pero que él quiere satisfacer esa necesidad y necesita de serotonina Ah, okay. La serotonina es la hormona que se asocia al placer, a la felicidad Exacto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Vamos y tendemos a picotear claro. A buscar ese alimento para compensar ese pedido Y por lo general eso cerebro. que picoteamos nunca suele ser algo Dentro saludables. de los parámetros claro, no saludables ¿no? Vamos al chocolatito, a esa golosina y, y ahí reside ese, el problema, ¿no? Ahí. Y aparte, uh -huh. eh, esto reiteradas veces seguramente nos va a llevar a, a, a un aumento de peso, ¿no? Claro. ¿No um, se puede inhibir ese hambre emocional, por decirlo de alguna manera? Ahora voy a dar algunas estrategias para, para que las puedan aplicar ustedes donde estén. Uh -huh. Y sobre todo, por ahí esto se genera en, en el hogar. Uh -huh. um, pero una cosita que me faltó explicar... Sí. sí. Esto pasa con el hambre emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante es identificar y detectar qué tipo de hambre hay. Claro. ¿Sí? Con esto de los síntomas que yo dije, bueno, tengo un hambre real. Y si no, un hambre emocional. Claro, detenerme a pensar, para. ¿por ratito, qué voy a ingerir esto que voy a, a comer? Hacer consciente sí. ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Rindo la semana que viene, que sí. es la típica. Uh -huh. Estoy muy ansioso o, o muy estresado uh -huh. y voy y, y la semana anterior, como, como, como, como. Entonces, bueno, ahí identificar y detectar qué es un hambre emocional. Y si, por ejemplo, yo tengo... Eh, siempre una inclinación hacia un alimento que no es saludable, por ejemplo alfajores, uh -huh. bueno, llevo un registro en el momento de que me agarra esta hambre emocional, en qué momento me agarró en la mañana, en la tarde, en la noche, Bien. con qué tipo de alimento, uh -huh. qué pensamiento me generó el comer esto, qué uh -huh. consecuencia emocional, de esta manera vamos eliminando la impulsividad ante una emoción y se va haciendo más pequeñito, sí. más Bueno, chiquito. entonces como primer paso... Es de tener que a detectarlo, decir, no, pará, si yo en este momento no tengo hambre, ¿por dónde va esto? ¿Por dónde va? Uh -huh. Eso sería lo, lo fundamental. Ya ahora en un ratito voy a, a dar otras estrategias, pero uh -huh. referido a lo que es el hambre real, uh -huh. ocurre como el inverso a lo que pasa con el hambre emocional. Cuando nosotros ingerimos el alimento, el estómago va a ser el encargado de mandarle la información a, al cerebro y ahí van a detectar que hay comida y el hambre termina, uh -huh. se satisface esa necesidad. En cierto tiempo, te acordás en que la otra vez, vez. No, no, nos contabas, Sofi, que me parece re importante volver a, a recordarlo, esto de comer tranquilos, esto de comer eh, pausado, porque esa orden... Tarda en llegar. En llegar. Del estómago al cerebro pasa un ratito. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Uh -huh. Perfecto. Que, que, bueno, por ahí uno también, con tantas actividades, come en 5 minutos. Y, y sí. Y, sí, y ahí nomás. Es un trámite, rápido. viste, bueno, como claro. y me pongo a Y de a vuelta de nuevo. vamos y picoteamos. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas estas herramientas, pero teniendo las herramientas hace más fácil el uh -huh. cambio de actitud. Claro. ¿Te parece que vamos a los tips, Sophie? Vamos a los tips. Dale. ¿Cómo detectar entonces ese hambre bueno, emocional y cómo trabajarlo? Primero manera? que nada... Cuando estamos en busca del alimento, ya sea en la alacena, en la heladera, sí. hacernos la pregunta, eh, ¿realmente tengo hambre real o uh -huh. es porque rindo la semana que viene? Ajá. Bueno, rindo la semana que viene. Tengo dos caminos para hacer. El primero es reemplazarlo por un alimento que sea saludable. Bien. Por sí. ejemplo, una ensalada de fruta, una gelatina light con fruta, uh -huh. una barrita de cereal. Bien. Reemplazarlo por el chocolate, el alfajor, claro. lo que claro. no es saludable. Uh -huh. Y el otro camino sería reemplazarlo por otro tipo de actividad, evitando uh -huh. también el sedentarismo. Okay. Ir a hacer actividad física, llamar a una amiga para ir a correr. Eh, tratar de no estar tanto en el hogar, porque ahí es donde estamos, tantas horas. Es que es mirar, verdad que a veces claro, ¿no? porque estamos aburridos. Estás aburridos. Estamos ociosos sin hacer nada y bueno, voy y abro la heladera 20 veces. Y... Es muy sí, recurrente claro. que, pase, que pase eso. Entonces, bueno, estas son como las recomendaciones y los tips. Eh, fundamentales que uno tiene que, que llevar a la práctica y también bueno no olvidarnos del tema de realizar entre 5 o 6 comidas en el día que es tan Bien. importante uh -huh. las cuatro comidas principales alguna que otra colación uh -huh. comiendo cada 2 3 horas de esta manera llegamos más rápido a la saciedad uh -huh. con aporte de fibra y el estómago así como no le cuesta agrandarse que creo que lo había dicho antes, uh -huh. no le cuesta achicarse uh -huh. entonces si nosotros a lo vamos eh, acostumbrando con el paso claro. del tiempo, vamos Aremos a para lograr poquito. Claro. Exactamente. Y la buena hidratación también, también co como tip, podemos agregar, ¿no? También, también la correcta hidratación y acordémonos que eh, en cuanto a, a las infusiones, mate y té, Ajá. no agregarle por ahí azúcar o edulcorante porque no se va a contar como agua. Ah, Soy muy reiterativa bien. Bien. con esto porque... Claro, no, pero uno por ahí, ahí sí, piensa... Sí, bueno, uno si, toma un té de... Sí, o dulce el mate, de, que te haces claro, 20 mates en la mañana. pensás que estás ingiriendo líquidos. Uh -huh. Entonces, bueno, agua, limonadas caseras, uh -huh. bien, ¿sí? Sin Ajá. agregado de azúcar ni edulcorante. Excelente. Clarísimo. Entonces, bueno, esperamos que del otro lado hayan tomado nota, que les haya servido todas estas herramientas que nos trajo una vez más nuestra querida Nutri, Sophie sí, Barberis. Tanto. La pueden seguir en las redes sociales porque allí van a encontrar muchísimo más contenido. Nutri.sofibarberis. ¿bien sí, digo? Esa es así la página. Van vale, y la exacto. encuentran por ahí con un montón de posteos muy interesantes. Y si quedó alguna pregunta pendiente, algo que quieran consultarles consultar. sobre este tema que hemos charlado hoy, también lo pueden dejar allí vía Instagram. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias Me encanta tenerte. Y bueno, Gracias. en unos días venimos con otro panel para seguir aprendiendo a comer sano. A